Exactamente el día que cumplí 8 años, mi papá me levantó de una patada de la cama y me dijo o tomás la comunión o vas a rugby, pero no te quiero los fines de semana en casa durmiendo hasta las 12. Para la comunión había que hacer un curso los sábados a las 10 de la mañana, para ir a rugby también. Las dos cosas eran con pantalón corto y no había que usar el cerebro, por lo que me costó bastante decidir. Hoy hubiera optado por ser católico. Pero en la infancia uno siempre se equivoca y elegí la rugby. Me acuerdo que llegué al club Mercedes medio dormido, un día espantoso de sol radiante, me llevaba a mi papá de la mano, no por cariño, sino por miedo que me escapara. El profesor de Rugby y mi papá eran amigos. Acá te traigo el paquete, dijo mi papá. Como si yo fuera el época de cocaína. El profesor de Rugby me miró la espalda, me arqueó los hombros. Me palpó los tobillos, me clavó los ojos... ¿Cómo te llamas, me dijo? ¿no? Yo parpadeé tres veces. En esa época se me había dado por putear a la gente en Clave Morse. Era... La Clave Morse era inventada por mí. Dos parpadeos cortos era la puta y un parpadeo largo era la que cambie contra Ya me está medio dormido. Digo. ¿Cómo lo ves? Dijo, tiene cuerpo de pivote. Por falta de experiencia en deporte y en zoología, yo me imaginé que el pivote era un animal patagónico, que es una especie de foca gorda que come águilas. Por lo tanto, la frase tiene cuerpo de pivote y me sonó ofensiva. El entrenador me presentó al grupo, eran 20 o 30 chicos de mi edad, casi todos con cuerpo de pivote. En esa época, en casa, había una guerra secreta entre mis padres y yo era el botín. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba mi mamá, para mi papá eran cosas de mucho Entonces él intentaba equilibrarme las hormonas, mandándome a practicar cosas que fueran de macho. Por parte de padres, yo iba a y a básquet y a fútbol, mientras que por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía y a piano. Hasta ese sábado, mis padres iban tres a tres. Rugby o la comunión debe haber sido una especie de desempate por penales entre ellos, por eso me hicieron elegir a mí. En eso pensaba yo. Cuando de repente alguien me puso en las manos una pelota ovalada y sonó un silbato. Entonces, 15 chicos de mi edad, pero muchísimo más enojados que yo, se me abalanzaron corriendo para matarme. Yo no tuve otra opción más que salir disparando para aquel lado. Corrí como un loco, no me acuerdo ni cuánto ni por qué. Algunos me querían pisar la traba, otros se habían encaprechado en empujarme con el hombro y morderme. Yo me sacaba todo de encima, los padeaba mientras corría. En un momento me dejaron de perseguir. El entrenador entonces se acercó con una sonrisa enorme y me dijo, impresionante que Había resultado un buen jugador de rugby. Cada vez que yo me y salía corriendo era seis, seis puntos para el equipo. El entrenador que no viviendo, la regla, pero les juro que era así. Me asustaba, seis puntos para mí. A la semana siguiente pasó lo mismo, pelote y susto, parpadeo, carrera, 6 puntos. Me decían que el gordito veloz, me hicieron capitán. Me invitaban con Coca-Cola en los entretiempos. pero yo la verdad no disfrutaba. Fui seis sábados seguidos a rugby hasta que una mañana un chico de apellido Moab me partió el brazo. Los primeros días que estuve con el yeso, no pude ir a ningún lado ni a piano, ni a la ni a dibujo, ni a los otros tres deportes por parte de padre. Me la pasé rascándome el higo con la mano derecha, mirando televisión y mojando pan y la leche con mi Una tarde preciosa que llovía, cántaro, aburrido de cargar con el yeso, me puse a escribir por primera vez. Tenía ocho años. Descubrí que me gustaba, que podía decir mentiras, que era como para padear, y que no había que correr. Pero entonces vino mi mamá, me dijo que para ser católico no me hacían falta todos los brazos y me mandó a hacer la comunión.